les saluda henry pineda y les invito a suscribirse a mi canal el redibujo de un logotipo en Illustrator utilizando la herramienta de la pluma realmente era una cosa muy titánica en lo que tengo acá voy a hacer un pequeño zoom y voy a explicarlo así a grosso modo para entender cómo trabajaba la herramienta de la pluma pues tiene que dar un clic con un punto clic y arrastrar sin soltar el punto y presionando la tecla de alt en pc o en mac tiene que fijar punto a punto punto aquí para cambiar de dirección otra vez alt cambio de dirección y otra vez clic y por ahí se me empezaba a complicar un poquito la cosa bueno es que tenía que trabajar muchísimo con la herramienta de alt y bueno normalmente pasa esto no cuidado otra vez alt para cambiar la posición y así tenía que pelear con este atajo de teclado. Ahora, la ventaja es que yo tengo muchos años de experiencia utilizando esta herramienta. Sin embargo, la voy a borrar con delete dos veces. Y en la versión 2014 de ilustrador hay una mejora muy buena con la herramienta del punto de ancla. Sin embargo, vamos a depender por el momento de la herramienta de la pluma. Así que voy a tratar de ubicar los puntos donde se generan los vértices de esta letra que está aquí presente voy a poner comando z se me fue por arriba otra vez simplemente ubicar el punto de vértice o el punto de ancla y ahí está y ahora se viene lo bueno Selecciono esta herramienta clic y arrastrar oh, si esto estuviera habido en mis tiempos no me hubiera demorado tanto tiempo simplemente clic y arrastrar wow esto es como para decirle al cliente, me va a demorar unas dos horas, ¿eh? Así que regresa más tarde, mientras se termino de hacer el logotipo. Y ahí está, perfecto.